Esta chica expuso su caso en las redes sociales y es que como ella lo explica estaba siendo acosada por un taxista. Ocurrió en Nuevo León, México. Como se puede observar, la chica compartió la grabación primero en su estado de Whatsapp, donde describe el video como «Eran las 7 de la mañana y ya me estaban acosando». Luego lo compartió en su cuenta de Twitter que lleva como nombre a @nayalmagerf. Ahí la afectada escribió a las 7 y media aproximadamente decidí tomar un taxi para no llegar tarde a mi trabajo. Bueno, el video puede explicar el miedo, desesperación e impotencia que sentí y sigo sintiendo. En mi vida me vuelvo a subir a un taxi, el acoso a las mujeres debe terminarse ya. En el video se escucha como el taxista le pregunta a la chica si no le gustan los halagos y ella solo responde algo asustada y con lágrimas que ya debe llegar. También se observa cómo el acosador intenta calmarla y hasta la toma del hombro. En respuesta a algunos comentarios, la joven comentó lo siguiente. Ya di con mi agresor, lo voy a refundir en la cárcel. Solo pude sacarle su número de celular, tengo un video más extenso, no soporto el miedo y el asco que siento. Ya tengo datos para localizarlo, se procederá legalmente, cuiden a sus niñas. Reportó para Mundo Now Eduardo Moreno. Fíjate, sí, si, no, o, no, o no quieres que te halague. No, es que ya voy un poco tarde. No, si llegues, mi carta muy puto por Plutarco. Si vas a llegar, tranquila, a ver, tranquila, a ver. ¿Tienes miedo o qué? Sí, poquito. ¿Por qué? ¿Conmigo? Es que ya tengo que llegar. No, yo voy por tu, tranquila. Yo te voy a dar trabajo. No, Ahorita voy a estar por aquí por Plutarco y te... si me voy por la Reynosa, la que va a la expo va a haber mucho tráfico. Mejor no voy por aquí por Plutarco y aquí todo el a...